como también se le llama, mucha gente le dice la quebrada del diablo, no sé por qué pero realmente el nombre es quebrada grande muy bien, con William vamos a conversar acerca de estos temas, buenos días profesor ¿cómo está usted? Um, buenos días y gracias eh, maestro amado, mm. distinguido vecino Francis buenos días, eh, William. que dio cátedra en, en el ayuntamiento, de lo que es gracias. ser un regidor comprometido y Carolina que es la, esa presencia femenina sí, tan grata siempre aquí es necesaria. Eh, sí. ante tantas personalidades y tanto como dicen por ahí, guruses Gra Gracias <ríe> a, por, lo, por la ponderación suya de nuestra participación como regidor en, en la sala y que usted nada nos liga ni a los partidarios no, ni a nada, sino no. que usted pudo verlo eh, allí a diferencia de que Lara ayer se llenó de odio, de que porque fui regidor y él no. Bien, miren, eh, Pero eso profesor... No William, buenos días, bienvenido. bienvenido. Eh, Lara tiene algo pendiente, discúlpeme, Ajá. con nosotros. Con una, todo una el mundo. Cosita. yo con... eh, Nazarna que tiró aquí pero nosotros ah, lo hemos dejado claro que sí. nosotros lo hemos dejado fruto de la frustración aparente no, que él tiene parece, parece eh, pues, bueno, pero eso no es fácil en el encuentro que hubo con el presidente bueno no fue un encuentro, realmente fue un consejo de ministros verdad el presidente de la república encargó a la diputada y ella luego eh, lo, lo manifestó públicamente que lo habían como encargado de alguna comisión para el saneamiento del río Jaya como prioridad. Me imagino que el ayuntamiento está involucrado en esa actividad porque vimos una reunión de la diputada uh -huh. con una serie de personajes a, para tratar este mismo tema. ¿Cómo va ese tema? ¿Cuál es la posición del de Departamento medioambiental del Ayuntamiento con relación al tema del saneamiento del río Jaya? Sí, correcto. Desde que yo entré hay una... Eh, una situación de acercamiento ante un abandono que hubo, lamentable, con los ambientalistas tradicionales y preocupados eh, por San Francisco de Macorís en, en términos general, independientemente de cualquier contradicción que pueda suceder entre ellos, entre nosotros, yo soy de lo que creo que hay que trabajar en lo que nos une sí. y en lo que nos divide uh -huh. dejarlo un poquito hacia atrás, uh -huh temas específicos, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo, entonces vamos a trabajar en base a, a la visión que tenemos, y en este caso sobre el río Jaya. De esos encuentros, y hubo la preocupación que llegó a Palacio de los encuentros, bueno, ustedes fueron testigos aquí porque lo pasaron, en los diferentes espacios de Telenor, sí. las reuniones que sostuvimos, ahí viene una preocupación, entra la parte política, ya se le otorga a la diputada Dorina que bueno ha estado siempre consecuente en diferentes espacios sobre esto. Nosotros estamos involucrados, teníamos ya una reunión pendiente y esto sirvió para definitivamente poner a la diputada Dorina al frente del espacio. Uno no puede decir que es la que no, no el presidente decidió eso independientemente de las valoraciones que tengan y vamos a trabajar unidos, estamos trabajando unidos, el saneamiento no es cuestión de un día, de dos días una semana, un mes es difícil la situación que tenemos sobre el río Jaya por el abandono, la desidia y la irresponsabilidad de las autoridades tanto locales como nacionales que hubo en ese espacio y tenemos una situación muy crítica eh, sí. Tuvimos ya en la última reunión eh, invitados especiales, técnicos muy capacitados del INDRI a nivel nacional, aparte de los locales, pero a nivel nacional vinieron parte de lo mejor del INDRI, del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Agricultura y de INAPA, como una parte fundamental ante unos desastres que hay hacia el río Jaya, que INAPA ha sido la culpable de esa situación porque ha permitido que grandes tuberías eh, penetren hacia el río Jaya, pero también tenemos el gran desastre del saneamiento, que es lo más terrible, que es la población humana que circunda todo a su alrededor. Aquí no se habla sí, de lo que la bueno. ley, sí, es el gran problema, se está hablando mucho del barrio azul, pero es solo el barrio azul. Tenemos que seguir toda la curva del río Jaya hasta el 24 de abril, que es donde comienza la penetración de los poblamientos humanos que se han hecho. Y cada día es más difícil la Man. situación, incontrolable, porque los 30 metros por ley, eso no se respeta en ningún lado. Eso ahí hay gente que viven, que conviven con el río como si estuvieran en la vieja eh, barranquita de la capital, eh, la barquita, perdón, que conviven en el Osama, todo. Y, por ejemplo, nosotros hicimos con Faris Ramia, con el Curne, o la UAS Recinto San Francisco, hicimos... Que yo no estoy muy, muy, muy, le soy sincero, eh, se lo he dicho. Esa higienización o limpieza recogida de desperdicio, yo no estoy muy de acuerdo. Estamos nosotros tirando? Porque que un espacio, nosotros fuimos, eh, yo fui del ayuntamiento. Hay con, una carpeta que parece como si fuera una alfombra de plástico, de ¿no? plástico. por atrás de, del cine. Sí, sí, terrible, pero eso se limpió hace un la mes. Uh -huh. sí. una, parece como esto, como una pero una alfombra. De la cantidad de, enorme parece, que hay. ¿De dónde que, bajan esos plásticos? Pare, parece que el río segrega. Es decir, el río tiene la capacidad de sí, ir sí. juntando uh -huh. eso. Y sí. caudal. Y lo lados. Y se convirtió en una... Pero, Francis, perdón, y William, sí. vamos a, a hacerle algunas preguntas. O sea, ¿qué, ¿cómo resolverlo? Debe de haber consecuencias, porque van a estar toda la vida limpiando la cañada grande, limpiando detrás del cine, limpiando pedacitos del río Jaya, y nunca se va a resolver porque hay un problema de ciudadanos de zonas que tiran la basura o que llega la basura al río, en ese sentido. Mira, tú pasaste en estos días la famosa quebrada grande, uh -huh. que es una de las grandes problemáticas demandas de los grupos populares, que yo estoy de acuerdo, pero la principal inquietud, y bueno, yo compartí tus opiniones por todas las redes, es la formación humana, la formación cívico ciudadana que tenemos nosotros. Los Todo lo que viene desde allá arriba es como un desperdicio. Podrá haber problemas con la basura de que Móvil solucione, no el ayuntamiento. Eso hay que, señores, tiene sí, que pero Al fin y al cabo el ayuntamiento es el responsable. No, no, pero hay un contrato, Yerjan. Hay un contrato, y usted es un, un jurista. Claro. Hay un contrato, aunque la ley determina que una de las facultades fundamentales del ayuntamiento de todos los ayuntamientos es la basura pero hay un contrato que esa compañía es, ¿eh? como tú dijiste ahorita voy a tirar frente al ayuntamiento, no vayas y tírese frente a no, la casa no, de los dueños yo, yo de esa compañía que, he eso, que, que están embolsillando 5 millones y medio pero eso no es discusión eh, el problema de eso por ejemplo aquí vienen las grandes inundaciones bueno que, que el maestro Amado valoró mucho que se dan en la Frangrullón Grullón y en la Sánchez pero es motivado sí. a eso que desde sí. allá arriba Comienzan a tirar todo. Una gente dice, vamos a encementar la cañada grande, la quebrada grande, qué sé yo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A partir de dónde? Si hay espacio donde teóricamente los pobres son los más grandes contaminantes y la escasa formación que tienen, entonces hace que tiren todas las basura y todos sus desperdicios. Pero aquí hay gente con, que lo estamos prácticamente, eh, en términos de barrio, acechando que se paran ahí, no dicen, en el puente de la Fran Grullón, con carretilla, sí. con carretilla, que le pagan las personas de, los, de las urbanizaciones. Lo sacan de un sitio, Entonces lo saca ahí. fue y lo tiran ahí. Pero en la villa hay un problema, y se ha estado discutiendo mucho cuál es el problema. En la villa pasa el camión, pero no da abasto Porque desde lo más recóndito de la desorganización, de la falta de planificación desde el ayuntamiento, esencialmente, han permitido la Toribio Camilo, la Toribio Camilo, bueno, ahí fue se un quejamos. constructor que la gente pagó su dinero, pagó su dinero y ese constructor se supone que debía hacerle la, hacer y contene. No tú a defender a ningún gobierno, pero los reclamos son a solo gobierno, a los ayuntamientos sí. para que le haga hacer y contene. Pero usted pagó un dineral por un solar. Mira, Entonces eh. esas son las cuestiones que hay que ser vigilantes. Entonces ya se ha visto objetivizado, muchas personas que vienen en camioneta que vienen en carro y en la villa tienen unas zozobras porque sí. vienen desde allá desde lo último que quizás yo no sé si Basurero el camión entra o no entra. entra pero señor espere su tiempo que una semana una semana que dura no es lo correcto, si usted tiene dos días dos días para pasar bueno, a nosotros sí. no pasa allá en la burbuja. Allá no ha pasado en estos días. No ha pasado, pero normalmente pasa y uno, pasa bueno. Normal. Pero allá no se ve que nosotros tiramos. Estoy hablando de todos los pobladores allá que tiramos las cosas en la calle, no, donde no. quiera. O lo culpa. cargamos en nuestros vehículos para tirarlo. Ay, no, yo no, pasa no, por no. la avenida todos los días Antonio Guzmán y lo tira. Porque eso es una situación que está sucediendo. Las consecuencias, que ha habido un problema grave, que en base a que la gente son pobres, entonces hay que perdonarlo? Mira. Y ese perdón, nos ha hecho imposible realizar acciones. La primera acción que hicimos con el CURNE, nosotros fuimos y limpiamos todo el trayecto desde el puente de la Ribera del Jaya hasta casi casi el Barrio Azul. Se limpió completo, pero volvimos una semana después yes. y ya estaba casi peor. Entonces... De eso no trabajando es, de balde, de relajo no es, Entonces, eso no es solución, Bien. no es solución, sino la formación. Y vuelvo y reitero: las juntas de vecinos, las organizaciones populares, tienen que integrarse Y consecuencias, consecuencias, porque. Mire, William, pero, eh, hablando pero, del... a pronto no se veía eso, William? ¿Cómo es? Antes, no, por ejemplo, con la, en la, en la administración del alcalde de Alex Díaz, aquí no se veía eso. El que es la... O sea, él es ese reguero de basura. No, hombre, eso estaba. Lo que pasa es que Ale hacía y Ale te iba con brigada hasta las 2 de la mañana, porque es un, un elemento muy bueno, psicorrígido. Tú le preguntas a él y gerente de Móvil Solución. Y a las 2 de la mañana nadie lo veía, pero habían brigadas sí. que te limpiaban. Entonces es un problema de, de la percepción. Eso ha estado ahí. Lo que no dice Francia, eso no es de que en un año, dos años. No, no, sí. Oye, eso o, es terrible. Oíste pueblo de percepción, dice mira, ahí, No, pero mira. claro que, es que es así. Ah, y eso mira. es ser buen Oye, gerente. Yo no estoy hablando mal. O sea, era no una no realidad por mal. un trabajo que realizaba sí. Claro, que Pero no es un por qué trabajo que no brigada. se debe no hacer tan permanente. Ese es el punto. Señores, pero los grandes ríos, los grandes ríos del mundo. Cena. Yo no he ido, pero en el río Sena. Eso es precioso. Los mayores restaurantes que hay en Francia, en París específicamente, están a orilla del río. Sí. Aquí hubo un proceso cuando Fello Suberví en Santo Domingo, en, en, Allí en Santo Domingo, que lo comenzó, la primera, la lo comenzó medio timorato el gobierno de Balaguer en el 77, pero a por la las no, elecciones la y cosas lo abandonó. <risa> lo asumió Pedro Franco Badía, del 78 al 82. Después Fello Superví en la capital, donde se hizo se hizo excursión uh -huh. estilo Chabón, uh -huh. con embarcaciones en el río Sámen, y llegaba hasta la Isabela. Bueno, quizás el maestro Amado, que, que sabe bien esas uh -huh. cosas, pero los barcos, barcos de grande escalado, no tan enormes, llegaban hasta la Máximo Gómez, uh -huh. aquí arriba, y descargaban en el antiguo cemento Colón de Santo... Estoy hablando de que ese trayecto de esas embarcaciones de grande escalado, Traían los clinkers y esos materiales para hacerse menos. 17 kilómetros río arriba en el Osama. Hoy no pueden recorrer un kilómetro. Mire, eh, es una situación difícil. William, a, hablando de, de lo que usted anuncia en principio de la designación o la, el mandato presidencial a, a Dorina para que se encabezara los procesos de recuperación de Río Gaya, conocemos la cantidad de esfuerzos en etapas que ha habido en San Francisco de Macorís por el rescate. Ahora bien, el ayuntamiento, que es la unidad de gestión ambiental, tiene claro de que hay una condición que el río corresponde al patrimonio público, donde nadie puede usar para provecho de 30 metros hacia ambos lados, y hay hoy una construcción de un badén en una, una intención de urbanización, conectar un badén, señores, no un puente, porque lo que se me ha dicho que era que iban a tener un puente. Los puentes tienen una dimensión y va a caer a terreno a terreno. Pero esto es un badén, yo fui. Lo menos que yo entiendo, ustedes no han pensado, si le van a rescatar, es ponerle costo a los constructores y propietarios de solares cercanos al río, porque su punto de solar, porque no creo que le den título con los metros hasta el río, hasta la, hasta la riada, porque parece ser que sea, sea eso. Que el patio del río. Yo. Que el patio es río, le hicieron un, un, bade, un bajadero. Yo espero que los la árabes no sean los que hayan hecho eso. Mira. No, no, Jamás. Jamás. Que no se presten para eso. Hicieron un badén y hoy hay un badén, supuestamente que era un puente, sin permiso y que el ayuntamiento tiene la obligación de derribarlo, porque eso es de dominio público. Y el otro es el caso de Huiza, con el desvío del río Huiza, que ahora no aparecen los responsables. Mira, nosotros, desde que yo llegué, hay muchas tareas. Dorina, ¿viste? Muchos asuntos pendientes. Eh, bueno, yo la llevé a ella, la llevé aquí por el, el llamado Callejón de Los Sánchez, que es una prácticamente una cloaca cruzada, donde hay 55 familias. Con ya casa. eso es otra cosa, ahí no, sí hay por qué hacer un puente. Pero te voy a explicar. Pero hay, allá no. Pero allá hay un desorden también. No, que no Mayucle. ha habido, el Estado no lo ha ido a eh, Detrás de King, insólitamente, en la torre Paseo del Río, el parqueo está sobre prácticamente sobre no, el río. Eso no Jaya. es parte del terreno. Eso es parte del río. Es parte del río, pero le permitieron eso. Pero hay un proyecto aprobado y todo. ¿Aprobado dónde? Atrás del equipo. Al lado, al lado ah, de mi hermano. Jodió. Que cuando nosotros acercamos, nos apersonamos y suspendí por cuatro días. Pero ¿qué puedo hacer cuando todos. Tienen los títulos, Francis? Título de propiedad a siete metros medido. A siete metros del río iban a ser supuestamente un hotel ahí yo me pregunto pero, pero ajá pero ustedes no son la autoridad Willy no eso está aprobado hace más de dos años mi hermano ajá pero no importa se puede. Dejar? Dejar eso? ah pero no Aquí está el nombre de, de Elías la no. antigua todos esos permisos son de Elía no de mi antigua. hermano somos las autoridades. tú puedes hacer un proceso pero ya está aprobado y tiene título de registro de título ah, y tú sabes mía. muy bien lo que conlleva eso ya <ríe> Tú no sabes lo que impugnar. conlleva, no es una, un simple ayuntamiento. Mira, simple ayuntamiento que, en el contexto. Hay una información de mensura catastral. ¿Y, ¿Y, ¿Y quién es no el dueño de ese proyecto? Claro. ¿Se puede y se puede. Si ya sabemos el, del problema, entonces lo ideal es claro, que no Pero tú vas a impugnar Tú vas a impugnar todo lo que tiene que ver. Porque aquí hay un paquetón de gente. Pero aquí hay no gente ser. con bomba, con agua metido dentro. Pero eso no tiene Desde que aquí mismo. hasta Cenoví. Hasta tú estás viendo construcciones de urbanizaciones que están vendiéndole a las personas. Esas grandes urbanizaciones del lado derecho de la urbanización. Estamos haciendo el, el trabajo y el esfuerzo. Todas sí. esas grandes construcciones que no se mencionan, porque mencionamos a los infelices, que es un problema Ay. grave. Pero esas son peores. Porque están haciendo cuál, millones y millones. Todas, sin excepción. No te voy a mencionar ninguna. Y tú las conoces todas. Oiga, estoy diciendo todas. Y cuando se dice todas, como dijo el hombre aquello, la monja aquella, todas. es que son todas. <risa> y usted lo conoce. Yo no Pero tengo yo, que mencionar. Y tú vayas ahora paralizada aquí. Y yo tenía tiempo que no veías el sello rojo que le ponen a las autoridades. Se las está tratando he de recuperar. Varias. Porque el señor alcalde está haciendo mm. reuniones con todos los directores, lo que existimos. Sí. Porque también a veces se dice que, y yo lo entendí cuando entré, que la alcaldía, el ayuntamiento no ha comenzado de lleno, pero es que es difícil. Cada vez que comienza se quiere hacer un trabajo. Ahí hay como uh -huh. tres departamentos vacíos ahora. Ajá. Claro, y va a seguir habiendo departamentos ¿Y por vacíos. ¿Por qué? Simple. Yo, ten, yo tengo la unidad y a mí me quedan nada más. Ahora mismo a mí nada más me quedan seis obreros. ¿Qué decir? Papá, ¿pero por qué? Porque es? están siendo nombrados en el gobierno con salarios 5, 6, 7 y 10 veces por encima. Pero los compañeritos que están abajo no pueden resolver eso porque hay muchos compañeritos. que ¿Y tú te espera. crees que todo el mundo que quiere trabajar, por ejemplo, en sí. los inbornales, meterse como Carolina presentó sí. aquí, ustedes lo vieron, meterse ahí como un buzo a ganar sí. 5.200 pesos, hermano, mensual. Bueno, pero ustedes están ahora en el gobierno, eh, pueden no, no, elevar el... Yo el, no en el, el gobierno. No, no, me refiero a, a, a, al, al ayuntamiento. que <ríe> tiene... Pero está bien, pero mira, yo necesito del, del cinco obreros, necesito, mándamelo pero es Atención. para los digo. No, diles. no, pero que a propósito de por ejemplo <risa> es que no es fácil abuso eh, eh, las alcaldías la mayoría eh, tienen el apoyo de la presidencia de que de un vaya vaya eso es falso eso es falso no. Eso es por falso. Siento, Francis, a partir man... del año que viene, el presidente autorizó aumentar un 1% al 2% que le dan a los ayuntamientos el del míralo. 10% que supuestamente debió dársele. Mira, Francis, te manda decir mira, te manda un... decirle, hermano Lajara, que ellos no tienen nada que ver ni en una ni en la otra. Qué bien, qué bien. Pero Yo mira, sabía que esas son mira, gente. Hay algo Sana. que, por ejemplo, hay algo que, que está fuerte ahora y que ayer hubo la, la Fedomu, por ejemplo, uh -huh. hubo un encuentro y pidiendo como quien dice cacao que la Tesorería de Seguridad Social le está cobrando a los ayuntamientos en base al sueldo mínimo oye, es un desorden solo al ayuntamiento de aquí sí, de 10 mil y los ayuntamientos están todavía pagando sueldo hasta de 4.200. mil bueno, Francis lo sabe sí, claro, claro. hubo un aumentito don no hay, no hay de, le aumentó realmente. otro poquito ahora los que andan en ornato pero no vamos a llegar ni siquiera a 6 mil pesos como mínimo y le están cobrando en base a eso y solo en los últimos tres meses, sin esperarlo, le decontaron 870 mil pesos. ¿Cuánto Les... gana eh, William? Saludar ¿cuándo? a, eh, a Félix Suárez, que está viendo el programa y se interesó en llamar, porque estuvo intentando, pero que el patronato del Parque Duarte, en la gestión de Alex, y con participación del arquitecto de Asociación Duarte y la remodelación del edificio con el parque, Hicieron el proyecto de Cañada Grande, que están dispuestos a que presentarlo, para que, ah, bueno. como lo hicieron en la Universidad Nordestana aquella vez, y quizás sea parte de las fórmulas que puedan sortearse como y sacar, la mejor, sacar el mejor provecho de esa planificación de un arquitecto que... Ha mostrado tener mucho. Pero con interés. el con el miedo bueno, es que deberían de contactar. No lo, sé si vía William. No tiene que ver con eso, pero sí hay una parte que se le encomendó al Indri. Al Indri, que se, él mismo se hizo responsable. Porque entiendo que Dorina es. tiene que ver con Río Jaya. Oye. Río Jaya, Río miren, Jaya específicamente. Si y, me permite. Y estamos muy activos en eso. Antes de que William se vaya, miren, me acaban de enviar aquí en primicia eh, lo, la relación de, del proyecto que está sobre el Río Jaya en la salida de Santo Domingo. Eh, ustedes ah, han, han hablado de eso. Lo envía a la tablet para que lo hablan en PDF. Me dice favor. que el tramo eh, conectaría a la salida de Santo Domingo desde eh, San Francisco. Míralo ahí. Eso está en primicia, conectaría a San Francisco con la comunidad de las praderas de Gessemani, la salida a Villa Tapia. Sí. Es más o menos lo que había Pero estado... Ese es sin... el proyecto del, del alcalde. Ese eh, este encuentra... es, es el Es de, de los otro. Privados. más peligroso que es está... Peligroso. Pero Eso, ¿cuál? Es, el, ¿El que está detrás de la bomba? No, no, el, no el que está no. detrás de la urbanización, que, detrás de Martín Moto, que es entrando por esa vía, que han querido presentar sí. una cara de que ellos iban a conectar la... Y óyeme lo peor, ahí no se ha declarado totalmente. siquiera que eso sea zona urbanística, uh -huh. porque eso es zona productiva. Sí. Y ya él depredó y ahora hizo un badén aparentando un puente por la baja... Correntía. Mira, me aclaran que no que, no, que ese no es el proyecto del alcalde, que eso fue un grupo de comerciantes que mandaron a solicitar eso para presentarlo. Sería bueno, hay, que hay, una que coincidencia, entonces, hay una coincidencia en todo. Que, que sería sí. bueno proyecto muy interesante. Muy a, a, la, a la fuente vamos que me está escribiendo más una... adelante vamos a mover. Vamos a una pregunta que hay en la tabla adelante. Eh, la buena? maestra Celeste, Celeste Núñez William pregunta. Buenos días, distinguidos caballeros y damas. Saludo especial para William. ¿Refiere a ella y la construcción que Medio Ambiente dio? O sea, los permisos para construir el puente en el ciruelillo detrás de la fortaleza. No, no, mira, eso fue en una época muy distante. Eso era conectar el antiguo Manicera, ahí atrás, de, de donde los Ricé y esa... Eso prácticamente o se... ¿No eh, se pues, un chismas más allá de donde Gotera. Okay. Eso se vio ya que por el crecimiento desproporcionado de la población hacia esa zona... Oeste, Vitelvalle. Valle en el último censo tenía 42 mil habitantes. Uh -huh. Y a partir de ahí es que ha crecido. Eso no se sabe la cantidad que hay. Y una sola vía de acceso, ¿cuál es? La Caonabo, que es un desorden. Por eso quizá la trascendencia de lo que el alcalde planteó. Porque todos los que viven por ahí tienen que venir y eso señores, manden los camarógrafos de ustedes antes la de las 8 pico. de la mañana, sí, ustedes verán esa fila intermitente, porque no hay otro espacio, sí, sí, sí. súmele eso a los es entierros difícil. y cosas que pasan Mínima. por ahí William, hay otra pregunta, no, tú vas a ver porque dicen quiero hacerle una pregunta, que precisamente esa es la que es entrando por Martin Motors pero eso no, no, no. es un lo que hicieron. Sí, no, no, Habla aquí no es puente, de que, que estado por donde Matín Motor y sale eh, más, pa, más Además, adelante. Ese a él se nuevo, le negó o sea, el permiso. A él se le negó el permiso y lo hizo adrede. Porque fue frente a mí. Y él bueno. lo que hizo fue irse del, del lugar porque ya no quería seguir escuchándonos. William. Porque le estábamos demostrando que era una. Me dicen que eso es la Cámara de Comercio que lo está la, presentando. La cámara de comercio. Bueno, sí. pero eso es una barra basada sí, porque ahí no hay, ver, Ustedes eh, van a tener. Por, Juan María que, mira, van a tener que comprar toda esa casa por ahí. Sí, es difícil. Para salir a la avenida porque se han dejado. Obviamente, ellos tienen razón que eso podría ser una alternativa y no lo veo mal. Por imagen, por Ahora, imagen, vamos a ver. pero lo que Ahora, está hecho. Lo bien. mal es cómo lo hicieron sí, sí, sí. y que lo hagan adrede creyéndose que por ser dueño de un pedazo allá. Sí, míralo ahí. Pueden conectar no, no, aquí. No, eso, es. eso no lo es posible. Eso es la maqueta, el proyecto sí. tridimensional. Vamos pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Francis. No, no, Hay lo que es un absurdo lo que hubo. A menos que yo, como empresario, que yo no lo creo, hagan una no inversión así para después hacer otra. ¿Cuándo? William, no, William nunca hace. por favor, William ¿Cuál se le para puente? William. Si lo, Man, lo, hace, si lo hacen bien, exacto. William bien, para recoger pues. todas las informaciones que usted ha dado acá, eh, ¿qué tiene usted para decirle a las personas que nos están viendo en este momento sobre eh, los, los proyectos? O sea, un mensaje final, eh, conclusivo, definitivo en torno a lo que están haciendo. Carolina, es un proyecto de muchos años. Lo que estamos es analizando, recogiendo todo lo que hay. Y qué bueno que, por ejemplo, la Fundación Río Jaya, que estaba nata y muerta, se ha reactivado y tiene muy buenos técnicos. La no Fundación Lomaquín de Fuerte. Ahora sí, en fondo. No, aquí nadie recibe nada. No, no, no, eso no, no recibe. Si Mira, investigamos, que yo, por ejemplo, la Fundación Ciencias si la investigamos, no recibe el fondo del Estado. Bueno, que yo, yo no soy miembro, porque que yo sepa, no. Ah. Tú tienes la libertad, no la libre acceso a la información, claro. pero yo creo que no, porque si en hasta el local de... y donde tenían el vivero, ahí lo que vive un señor y con una trabe gallo, ah. Y que nosotros estamos instando a que ellos la recuperen, ahí mismo en Los Álvarez, al ah. final. Ah. Ustedes pueden ver y chequear eso, lamentablemente, o tiene años. Pero se ha reactivado con toda esta búsqueda, exhortar a la población a cumplir los elementos de educación cívico, hogareño, ciudadano, de no agredir más al río. Esto es un proceso que no solamente va a ser de este gobierno, sino que debe, ojalá se logre la completa continuidad del Estado. Nosotros tenemos un ejemplo de La Vega, y discúlpenme. En La Vega hay un proyecto que se hizo durante ocho años continuos, es el llamado Dos Proyectos, el Rígito, que el pasado presidente hizo un proyecto habitacional enorme, pero se, se encauzó el río Camú en esa parte de La Vega y fue tremendo, ahí está el proyecto, no ha vuelto, el, el río ha crecido, ha hecho su gran crecida, pero no ha penetrado. Y el segundo es el cauce viejo, que fue Joaquín Balaguer en el año 70, que en Guayguí, en, la, en esa presa que todavía está ahí tambaleando, desvió el río hacia la zona detrás de donde está la cervecería vegana. Y ahí hoy hay una avenida y el río se metía por toda esa zona de, de, de San Martín, de Nápoles, todos esos barrios populares de La Vega. Pero fueron ocho años continuos de insistencia, tanto los gobiernos de Leonel como de Danilo que mantuvieron eso y hoy te puede pasar con un vehículo no pesado, pero de una jipeta, un vehículo motores, eso es un paseo y, el, y lo que queda del río y como cañada, la gente pasa Mira. por debajo. Eso es lindísimo. Yo le voy a traer muestra la, cuando vaya bueno, a La Vega hablando sobre. Hablando de La Vega. Gracias. Hacen una William. denuncia que el hospital del seguro de La Vega está deteriorado. Llama a un vegano. Ok. De La Vega. ¿Cómo se llama ese hospital? Así ah, hospital del Mi, Miren, Igual ¿cómo se llamaba mire, el de eh, aquí? me disculpa, Ajá. ese hospital, una tía mía vive detrás. Y eso no es hospital, no es nada. Eso es como si fuera un almacén viejo abandonado. William, ahí. miren, una es fuente, bueno. una, una fuente de entero crédito, me informa. Que ese proyecto eh, incluso estaba en carpeta en la administración de Alex Díaz y que Siquio lo encontró y que tiene conocimiento de eso. Voy a investigar. O sea, este es el sí. mismo proyecto de Siquio. Sí. Eh, eh, eh, ese ese proyecto me dice que estaba en carpeta en la gestión Mira, de Alex el de, Díaz. El de Don Siquio es por la mano eh, este. Fernández que Bien. va a entrar. Que ese es por lo que dice Frank. Gracias, William. Yo le sugiero a ellos que sometan primero al ayuntamiento para que tenga sentido y la ley se cumpla. Bien. Un Bien. proyecto. De modificación del uso de suelo, que en esa área que hasta la fecha tú vas ahora y hay siembra, sí, sí. ganado y demás, se diga al ayuntamiento en vista que la ciudad ha crecido, necesitamos una pero, nueva dale, polo asesoría, pero bro. se lo estoy dando a ellos para que no entiendan. Para que me entiendan. Ah, no, ah, ellos meten ah, el. seguro está hablando hasta del contenido. Mira, ellos meten ah, el proyecto. Ellos introducen el proyecto, Yayán. Y amable televidente, buscando un permiso y el ayuntamiento le dé el permiso. Bien, ah, gracias, William. Muchas gracias ayudo. por estar gracias con a nosotros usted. en esta entrevista. <risa> eh, regresamos <risa> en breve, <risa> vamos <risa> a la <risa> pausa. Calle, la <risa>